bueno, ante todo, felices fiestas estoy grabando vídeos solo para música ¿vale? sin hablar así que de palabras solo esta. felices fiestas, feliz, fiesta, feliz nochebuena que es esta noche, estamos a 24 de diciembre de 2022 y nada, os deseo lo mejor para las fiestas y lo mejor para el año que viene ¿vale? y ya está, ahora sigo eh, comentando a lo que íbamos eh, voy a contestar alguna preguntita que, que hacía algún corredor, que me lo dejaba en los comentarios de los vídeos y bueno, eh... A ver, esperamos que no se me canse mucho el brazo, quizá lo voy a poner lo voy a poner así, que vamos a, a tener un poco más de, de aguante, ¿vale? Bueno, había varias cosas. Una era una persona que tenía que preparar un, un trail de 22 kilómetros con mil positivos, pero solo tenía 5 metros positivos en donde él vive, solo tenía 5 metros positivos, claro, eso está, está muy mal porque, bueno, ya lo comentó el Iván, porque comentemos un poquito así por encima, eh, cuando estábamos acabando el último directo, el bar del trail del día del jueves, este jueves 20, 22, ¿vale? Y tenemos viento, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Pasó calor en la subida, pero ahora luego ya el aire aquí ya es un poco más fresco, aquí pide un trozo de sol, pero luego te pillamos trozos de sombra, o sea que ya me he traído esto ya con la idea. Pues es lo que, lo que dijo el Iván, y es que yo digo lo mismo, eh, lo primero que tienes que hacer si solo tienes 5 positivos y quieres preparar 1000 positivos en la carrera es una de dos, o no hacer esa carrera... Tienes dos opciones. Una, no hacer ese tipo de carrera porque no tienes lugar, digamos, al buscarte carreras con una proporción de, en vez de 20.000, una proporción, yo que sé, eh, 30.000 o una proporción de, yo que sé, 20.600, ¿no? Porque, digamos que tú te cuesta encontrar sitio allí, si no tienes y si es todo plano donde vives claro, es un problema, entonces, bueno, si tienes la opción de coche, que es lo que comentaba el Iván, pues, nada, mira, yo tengo que hacerme, para venir aquí a entrenar, eh, tengo que hacer, pues, no sé decirte, unos 15-20 kilómetros, 15-20 kilómetros me tengo que venir aquí, eh, para entrenar aquí, pero claro, si quieres entrenar un poco de en un terreno de cierta calidad, que al final te va a dar cierta calidad también a ti, luego en, en lo que es el correr, eh, pues a veces hay que moverse y, y a mí es el primero que no me gusta pero, pero es que a veces no hay otra ¿eh? no hay otra yo por ejemplo si viviera aquí al lado eh, yo saldría con, con la bici si viviera aquí al lado pero como vivo muy lejos de aquí ¿Qué ocurre? Que con la bici me entra mucho palo hacer un montón de pista un montón de asfalto eh, Primero para llegar hasta aquí Con la bici, ¿no? Entonces, un montón de asfalto no, pero bueno Variaciones, pasar pueblos Con la mierda de los coches que no te respetan en las rotondas Porque no te respetan, porque es así La realidad es así, no te respetan para nada Entonces, eh, pues eso eh, Pues yo pues ya no salgo en bici Yo vivir aquí al lado, pues sí que saldría con la bici Porque me metería en la montaña directamente Y ya está pero como no pues me vengo con el coche y cojo y corro y ya está porque en el coche la bici pues no cabe muy bien así que eso lo primero cambia de sitio ya está baja la baja la carrera busca una carrera más adecuada a las zonas donde tú puedes entrenar o, o coge el coche y búscate otro sitio en los cinco positivos que él tiene que tiene cerca, eh, lo único que le puedo decir es que haga series de cuestas, es que no puede hacer otra cosa, series de cuestas 5 para arriba, 5 para abajo, 5, no sé no sé qué distancia tiene para hacer esos 5 positivos, si por ejemplo, esos 5 positivos los tiene en, yo que sé, en perfil de 100 metros, 100 metros, 150 metros, mira, todavía puedo entrenarlo, si en 100, 150 de distancia sube 5, positivos todavía puede entrenar ahora si me dice no tengo cinco positivos pero tengo un kilómetro pues que ni se moleste porque un kilómetro solo subir cinco positivos en un kilómetro es un perfil tan bajo que no sirve para entrenarlo para una carrera de trail que tenga desnivel ¿vale? aquí eh, lo normal es como entre 60 y 100 positivos por kilómetro y es poco pero no es mucho pero es entre 60 y 100 positivos por kilómetro eh, pero claro, si tienes 5 positivos en un kilómetro Olvídate que no... ¿Vale? Ya está, les diría que coja y haga escaleras Si tiene escaleras en casa o escaleras en cualquier lugar Pues que haga escaleras no va, a, no va a ser igual hacer escaleras que correr luego en subida Porque en la pendiente que tú tienes luego es menor en la subida Tampoco es exactamente el movimiento de escaleras Pero sí que va a hacer muchos gemelos Sí que le va a valer mucho, ¿eh? Va a valer bastante, ¿vale? No es perfecto, pero bastante entonces eso, que, que haga escaleras Donde pille, que haga escaleras Cualquier tienda o cualquier cosa que tenga dos o tres plantas Que haya por algún lugar tendrá escaleras hay algún centro comercial, algún sitio Algún sitio que él vea A veces hay centros comerciales que tienen unas escaleras Para ir a los baños, para ir a otras plantas Pues oye, que, que a lo tonto lo tonto Se ponga y sube y baje Es una opción que también tendría, ¿vale? Pues ya está, básicamente eso es lo que puedo decir Puedo decir otra cosa Y otra pregunta, ¿qué más, qué más se me han preguntado? Eh, la mochila es una Evadit, que ya lo contesté en el, por escrito, pero es una Evadit 5 litros del Decalón, vale 30 euros. Si la coges con palos, con guardapalos, con el portapalos, serían unos 40 euros o 39 o por ahí. Eh, y bueno, va bien, va bien, tiene pues, para todo Vienes para, sin soft flash, tienes que cogerlos aparte, ¿vale? tienes que comprarlos aparte los que te gusten, Decalón, estos son Raylight, los que, que te gusten. Y había alguna cosita más Pero ahora no recuerdo lo que era, la verdad Bueno Pues nada eh, Me parece que se va a quedar así Si me acuerdo de lo que era Pues hago otra toma, la empalmo con este vídeo Y ya está, ¿vale? Así que voy a seguir eh, grabando, voy para allá Hoy el objetivo es sacar unos 34, 35, más o menos Es que tampoco He salido súper tarde, salió a las 12 y algo Es que he salido súper tarde y no quiero llegar tarde a casa pero bueno, vamos para allá, para la zona de San Martín de Centellas, ¿vale? Hacemos la mella del valle, San Martín de Centellas más o menos y, y ya digo, puede haber, pues depende hasta donde llegues. Hasta San Martín habría unos 20 y 20, o sea 40, pero vamos hacia allí pero no llegamos, ¿vale? Y ya está. A ver si me saca las pulsaciones. 149 muy bien, ¿eh? he mejorado he mejorado porque eh, bueno, el otro día en el otro vídeo ya veréis que subía 155 y en cambio hoy bueno, estaba subiendo 152, ahí atrás he fijado un poquito para sacar la cámara, pero 150, 150. muy bien, muy bien ya estamos en el kilómetro 8 Nos quedan 8x4, 32 ¿No? Unas 3 veces más Unas 3 veces Lo que hemos hecho Está pegando el calor, ¿eh? Ha salido Que digo, voy a pasar un poco de calor con los guantes, pero para aguantar el palo me da mucho mejor el guante se acaba menos el mango este que aguanta todo el peso y es más cómodo y digo pues ven que como luego en principio voy a estar volviendo alrededor de las 4 de la tarde claro, a las 4 de la tarde si aquí se nubla empieza a hacer fresco así que ya vamos bien, sí. Hay que llevar un poco algo que valga un poco para todo. Chino Chano, pues ya digo, nos queda tres veces más de lo que hemos hecho. Así que poco a poco. Vamos ahora hacia el Cascar. Continúo Explicando Un poquito para el corredor de los 20.000 Bueno, ya le expliquemos Que El tema del desnivel, ya lo sabéis Que o escaleras 5 cinco cinco positivos Que tenga, si está inclinado Que lo suba y lo baje muchas veces despacio Y de kilómetros A ver Kilómetros debería ser unos 40 semanales Aproximadamente para ir bien, unos 40 semanales para ir a, a, digamos, a hacer la carrera normal que no la va a sufrir mucho si hace 40 semanales no la va a sufrir mucho, la va a llevar medio bien, ¿vale? y serían 40 semanales tiene que hacer 4 entrenos, 4 entrenos, 4 sesiones a la semana, más o menos, de unos 6 o 7 el martes 8-9 el miércoles, eh, sí, jueves descanso, viernes unos 10-12, ¿vale? Y luego una tirada, unos 15 aproximadamente, depende de lo que tenga de costumbre. Si ahora no está acostumbrado, pues que la baje un poco, unos 15, para que cuando se acerca la carrera Si pueda hacer 17 17 mejor en la tirada larga. Del nivel si no puedo hacer, pues que no haga. Ya digo, que haga alguna sesión suelta de escaleras, subir y bajar cuesta, alguna que tenga, aunque sean 5 positivos, el único que se me ocurre. Pero más o menos que busque es unos 40 semanales. Se va acostumbrando poco a poco, empiece por unos 20 a la semana, lo vaya subiendo hasta hacer unos 40 total semanales. Y le irá bien, ¿eh? Chino si Chano. Así podemos ir y no nos lesionamos. ¿Os acordáis que hablamos de rodilla de corredor, periostitis, Pues así, más o menos, se va haciendo. Creo que sea 5 kilómetros, algo así. Bueno, ya estamos llegando a San Miquel, Sesperses, queda un poquito kilómetro y medio, kilómetro y medio poco más. A ver que lo llevo en, en auto movimiento, 13,4 kilómetros llevamos. O sea, ahora llevamos para unos 27. Tengo que hacer unos 34 Hacemos tres y medio más y nos damos la vuelta. Ya entramos en la urbanización esta, vamos a poner San Miquel. nos desviaremos a la izquierda para no tocar asfalto si quisiéramos ir al castillo de centellas sobre todo nevado en las montañas de lejos si quisiéramos ir al, al del Pirineo ¿eh? si quisiéramos ir al castillo pues por aquí para adelante nosotros la cogeremos por aquí vale que está bastante bien está bastante chulo y por aquí Aquí empieza el asalto, esto es, esto es San Miquel, esta es la ermita. La paro aquí bueno luego continúo para despedirme del vídeo pero a ver si esto me hace la autopause ahora me la para bueno tarda un poco pero va funcionando me va haciendo la autopause pues venga vamos a me voy para aquí aparte voy a grabar ya para el vídeo de música y en principio no grabaré demasiadas cosas más para el vídeo digamos de, de audio a Chulo, eh, sitio increíble. No se huirá mucho por el viento. Llevamos una hora cuarenta y tres, kilómetros, lo veis. Y de media, no sé, a 6,55. Bueno, no vamos mal, 6,55 está bien. Luego en la vuelta, pues se baja eh, pues a lo típico, a 6,30. 6,30, hombre, sin apretarle, ¿eh? Bueno, mira, voy a enseñaros un secreto que tengo aquí. Mirad. Ah solo falta que me salga una a la cara, ¿sabes? Solo falta que... que me salga una a la cara, tíos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Ve, Pues este es el que tengo ahí escondido. Se ha mojado, ¿eh? Hostia, pues se ha mojado por dentro, diría yo, que se ha llegado a mojar y todo por dentro, ¿eh? Bueno, no lo voy a abrir. Está en aluminio, pero uy, se ha mojado, se ha mojado. Lo mismo está ya para tirarlo. Bueno, de igual, lo voy a guardar otra vez. Y ya un día que venga con el coche, lo cambio. Un día que venga con el coche, lo cambio. Está envuelto en fil, pero se ha calado, ¿eh? Se ha calado. Ya ha sido tanto que tendría que ser una bolsa mejor. No fit, no... O sea, no, ¿cómo se dice? No solo fila enrollado así de cualquier manera, sino bien hecho. Tendría que estar una bolsa de aquella tip ¿vale? eh, Pues nada, voy a ver si tengo el agua, que tengo 5 litros escondidos por aquí, pero no voy a decir ya tanto para no dar tantas pistas. ¿vale? Y si la tengo, pues todo va bien. De todas maneras, yo llevo agua para volver más o menos, hasta la fuente más o menos, echar y bueno, más o menos trampeamos. Pero por si acaso, eh, voy a mirar si tengo los 5 litros de agua ahí escondidos, ahí atrás, ahí un poco lejos, y si están, pues bien, perfecto, porque ya sé que puedo recomponer. Entonces, luego me tiro para allá, para abajo, no voy a dar más pistas de la zona donde estoy para que no se vea mucho donde tengo las cosas. Eh, me tiro para abajo, hacemos, pues llevo 15, pues 2 eh, kilómetros, ¿no? Me tiro 2 kilómetros para allá, para hacer 17. Y, y ya está, y ya relleno agua, un poquito no, eh, de esto no necesito... Mm, membrillo no, no necesito, tengo suficiente, ya me he traído 8, ya llevo de sobra de sobra, bueno, bien, suficientes y, y... con eso... pues echamos el día, vale, entonces nos faltará pues la vuelta ¿eh? y creo que ya, mira, ya no grabo más para el vídeo normal, para que si no se haga muy largo Así van a quedar como 20 minutos de vídeo, no más, unos 20 minutos. No grabo más. Eh, dejo aquí el vídeo hablado, ¿vale? Y a partir de ahora ya solo acabo de hablar, de, de grabar para el vídeo de, de música, ¿vale? Que serán 10 minutos, no sé, 5 o 10 minutos de música, con algunas tomas, así un poco guay. Y hasta un poquito eh, como festivalero de Feliz Navidad, ¿eh? Un poquito así guay, ¿vale? Y ya está, así que nada lo mismo, felices fiestas a todos, y en principio, ya digo, va a salir 34... 900, 34, 800 y pico, 34, 900, creo, porque no me tiro para abajo, para abajo, para abajo, no, no alargo para el castillo ni nada de eso, algo así, 34, 800 y pico, 34, 900, ¿vale? Y ya está, así lo dejamos, ¿vale? En el Strava tenéis todo Ángeles RT3, ahí podéis ver todo cómo ha quedado, ¿vale? Venga, hasta la próxima, Adiós.